Si una persona mayor, además de la gripe, nota que le falta el aire o respira con dificultad, está débil, mareada o confusa, tiene dolor o presión continuos en el pecho o el abdomen, tiene fiebre o tos que desaparece y vuelve a aparecer, lo que puede ser un signo de una infección secundaria, experimenta un empeoramiento de otros problemas de salud crónicos como el asma o las enfermedades cardíacas, o desarrolla cualquier otro síntoma que le preocupe es momento de llamar al centro de salud para valorar qué hacer.